Hola, mi nombre es Cecilia Romero, soy la coordinadora del área de matemática del Paseo Upla y la experiencia ha sido enriquecedora, eh, ya que ha sido bueno haber pasado de ser una profesora de aula de un establecimiento educacional de enseñanza media, ahora a tener cargo, a mi cargo, gente, gente que trabaja en lo mismo que yo. Las perspectivas para el 2016 son poder llegar a todos los establecimientos de igual manera, consolidar el equipo de los profesores de matemática, eso es lo más, lo más importante para mí dentro de este 2016, ya que el año pasado nos costó un poquito, pero eh, yo espero lograr un buen equipo este año para que podamos tener una buena intervención en los establecimientos.